¿Hablar? ¿Conectar? ¿Vernos? Estamos en una revolución tecnológica. Nuestros campos rediseñan día a día su futuro. La agricultura no deja de innovar. Nuestro negocio es imparable. Para entender, para aprender y para crecer, hacemos Ascensa Talks, el punto de encuentro con nuestra red.